Buenas noches, estamos con el profesor Ricardo Cantoral en esta oportunidad eh, para hacer una entrevista en lo que respecta al área de matemática educativa. El profesor Ricardo Cantoral es un investigador del Centro de Investigación de Estudios Avanzados de Silvestad en la Ciudad de México en México, y él es director del Departamento de Matemática Educativa adscrita a este centro. Bienvenido profesor, eh, estamos aquí en París con la intención de dar a conocer a la comunidad de matemática educativa. De del mundo entero y especialmente a la Comunidad de América Latina, eh, lo referente a los proyectos que el CIMBESTAT ha manejado en cuanto al, al uso de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas. Gracias. Bueno, muchas gracias Bernard por la invitación y a todos ustedes y por el proyecto que ustedes emprenden hoy, creo que es muy importante. El, el CIMBESTAT, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, nace como un un intento por tener en Latinoamérica un centro de investigación de clase mundial y, y de alguna manera su punto de partida es... tomó de modelo a Princeton que es un centro, digamos, que no tiene estudiantes, digamoslo así son solo investigadores y, y de alguna manera es como el MIT últimamente. Latinoamérica eh, es un centro de primer nivel que cultiva esencialmente las cuatro grandes áreas de conocimiento Exacta, de biológicas de las ingenierías y sociales y en ese centro nace el departamento de matemática educativa y me parece a mí que la profesionalización de la labor del investigador en matemática educativa que hoy tiene lugar justamente en el departamento de matemática educativa entonces dado ese escenario pues agradezco la invitación eh, a charlar Exacto. veo que tienes interés en particular en los asuntos sobre tecnología y su vínculo con el impacto, la realidad educativa, no solo a nivel de la teoría. Sí. Mira, el departamento de matemática educativa, como parte del CIMBESTAD, es, un, es, un, es una estructura institucional que tiene del orden de 29 investigadores y 30 y algo auxiliares y técnicos, que desarrollan esencialmente las principales líneas de investigación contemporáneas y se cubren los distintos niveles educativos del sistema educativo nacional. Eh, de alguna manera todos los investigadores tienen algún vínculo con el uso de tecnología en, en un sentido amplio del término eh, y también en un sentido restringido. Hay grupos de investigación que hacen desarrollo de software, de eh, Desarrollan prototipos, eh, otros que hacen investigación sobre el papel que juega la mediación tecnológica. Eh, tecnológica en los aprendizajes, sí. y por otro, también tenemos una rama muy, yo diría, más reciente que, que tiene que ver con el trabajo hacia un impacto a la sociedad. Eso eh, es muy importante fundamentalmente a través de los profesores. Uh -huh. ¿Formación de profesores? Desarrollo profesional docente. Bueno. O sea, propiamente no es una formación en el sentido clásico. ¿Una formación continua? Exactamente, o sea, sí. si pones el equivalente es desarrollo profesional docente. Sí. O sea, que, y, y en esos proyectos se ha buscado siempre que la investigación pase de la, digamos, del texto de la reflexión académica a una realidad cotidiana. Porque asumimos en CIMBESTAF que el impacto social se debe medir ahí, en el sitio que te inspira para la investigación. La investigación. O sea, una postura clásica en Silvestar es que la, que la investigación parte de la realidad y debe volver a la, la realidad. realidad. Eh, quizás eso nos distingue de otros sitios. Sí. Y, y en ese sentido hay o sea, algo que sea, investigación, digamos, acción, o algo así. digamos, eso podría ser una metodología sí, para, para hacerlo. Pues. Sí. No, yo, yo creo que... que Digamos, si sí hay quien hace investigación-acción, pero, pero este tipo de proyectos pueden tener más de una metodología, pueden tener ingenierías didácticas, pueden tener eh, diseños instrumentales, pueden tener investigación-acción. No, el tema básico es trabajar con comunidades docentes en, en un país que es multiétnico, multicultural, que habla, habla cerca de 60 lenguas distintas. O sea, de, la realidad educativa es muy distinta en el norte y en el sur, es muy distinto en el centro de una gran ciudad y la periferia. Eh, que, que el tipo de variantes exigen hacer estudios sobre el sistema. ¿Qué significa esto? Se reúnen, por ejemplo, del orden de 100 hasta 1.300 docentes de matemáticas del país en programas que se hacen normalmente en convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el CIMBERTA para... Hacer desarrollo de situaciones de aprendizaje, basadas en la investigación con el uso de tecnología, sí, pero en la que el profesor sea un actor, que él mismo diseñe, que él mismo modifique, que se formen redes de docentes que intercambian. Este tipo de experiencias yo creo que tuvieron uno, un impacto muy importante. mira. Eh, México es, está, es uno de los dos países digamos, latinoamericanos, México-Brasil, y que claro. en los últimos 10 años está entre la lista de cinco países que más avanzaron en la prueba PISA. Muy interesante ese dato, sí. a veces la prensa no lo da porque se tiende a presentar el lado negativo. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, ante tu pregunta, ¿este tipo de proyectos permiten que, que el docente conozca la investigación reciente y que conjuntamente con tutores, monitores y con sus colegas diseñe actividades para el aprendizaje en su aula en el sitio propiamente que es bien diferente de uno a otro ¿no? como puede ser en tu país sí. o... eh, y, y esa información se sube a la red para que pueda retroalimentarse. Hay un sitio, por ejemplo, donde uno puede leer experiencias de diseño de profesores, un sitio es, del CIMBESTAF propiamente, que está en CIMBESTAF, pero en verdad, como fue por convenio, pues pertenece a la Secretaría de Educación Pública, pero fue, fue elaborado, que... digamos, en CIMBESTAF. Y el portal está en CIMBESTAF. Eh, ¿Por qué nos importa esto? Porque, de alguna manera, la matemática educativa, desde su origen se planteó el problema de la transformación social. Sí. O sea, no solo el de la investigación per se, sino el de la investigación que trae el desarrollo. Es parte del espíritu de nuestro departamento. La filosofía del departamento. departamento. ¿Conoce algún proyecto, este proyecto en particular? Eh, ¿Qué objetivos se pretenden alcanzar? Sí, en este, en este primer se, se localizaron, uh, en, llegó a tener un impacto sobre 30.000 docentes. Pero era un sistema de escalonamiento. Exacto. Empezábamos a trabajar con 300, sumábamos sí. hasta 1.200. Esos 1.200 se multiplicaban por 10, digamos, 20.000. Y luego había sistemas de réplica nacional que alcanzaban los 30.000. Eh, ¿Qué significa eso en esa población? Cerca del 50% de docentes nacional. Eh, para ser un país con tanta población, sí. pues es muy importante. Eh, Gran impacto, gran impacto. El nombre era, era un sistema de desarrollo profesional, te puedo enviar el nombre exacto, exacto. Eh, que pretendía transformar la realidad educativa del docente involucrando, por un lado, la socioepistemología, uh -huh. es decir, la construcción social y el, el conocimiento matemático, y ahí sí se utilizaban recursos tecnológicos de diversos órdenes. Uh -huh. eh, el chiste era encontrar a esos primeros 1200 que eran líderes locales uh -huh. para hacer procesos de reproducción eh, comunitaria. Oh, okay. Para poder llegar a tantos docentes, uh -huh. mismo, ¿sí? Después vas va perdiendo el efecto, es como, uh -huh. como la planta de Chile, ¿no? Exacto. O sea que el impacto de, de la implementación de proyectos fue bastante alto. Se tomó alto del 50% de los docentes claro. que se manejan en México, es un impacto claro, bastante alto. Claro. Es, eso habla de, de lo que llaman de economía de escalamiento, ¿no? Sí. Si tú puedes tocar a un tercio de la población, en el fondo estás tocando, modificando a la población. Sí, sí. Profesor, eh, un, los inconvenientes principales en la implementación de este proyecto eh, que usted haya escuchado, ¿cuál es, ¿de cuáles podríamos resaltar? Mira, yo lo que creo es que quizás, quizás no había habido algo así en el país y por lo tanto los participantes tendrían a mirar el lado más positivo. Decir, muy Exacto. pocos veían dificultades. Ahora, desde el punto de vista de la instrumentación... El principal problema es que los tiempos de la política pública no necesariamente son los tiempos de la investigación, digámoslo así. O sea, muchos trabajos de investigación nuestros se hicieron en ese sitio. Y dieron lugar a publicaciones, que ahora podrán conocer parte del trabajo que realiza Daniela Reyes, para poderlo ver. Es sobre un profesor que transforma su práctica a partir de lo que se llama el empoderamiento. Una, una, una toma de conciencia sobre el papel es que, que el es el muy importante, y su apropiación sí. eh, entonces hace seguimiento del proceso de eh, empoderamiento intentando localizar cuáles son los factores que permiten modificar la relación al saber ¿no? o sea que, que en el marco de este proyecto eh. nosotros podemos, pudimos ustedes pudieron conseguir docentes que, que transformaban su práctica es la práctica dura. ordinaria si, si no, no habría manera de explicar esa mejora claro. a los resultados Exacto. mira la verdad es que las reformas curriculares la, reforma, la modificación de libros de texto etc no parecen modificar tan sensiblemente como la modificación que logras con el cambio de práctica del docente o sea, de hecho se acompañan pero hay una frase muy interesante de la, me parece que era de Morris Klein que decía que una, una reforma muy bien hecha con profesores muy dispuestos tenía a fracasar y una reforma muy mal hecha con profesores muy dispuestos, va a ser exitoso. Porque o sea, prevalece la, la toma de conciencia. Con Finalmente brutal. son colectivos sí, y, sí. Y, y, y si el profesor es dueño del saber que enseña y si el profesor puede modificar las unidades temáticas y se si puede optar por alternativas, tiende a producir no. innovación. Y ahí el investigador, Leonardo, es muy importante, porque es uno el que está cerca con, con, con, con información, no solo nacional, sino internacional, que, que ahora el docente puede leer. Y en el caso nuestro, bueno, tú lo sabes, eso se acompañó de, de la creación de todo un movimiento muy latinoamericanista, porque siempre asumimos que la realidad nuestra era distinta ¿no? a ah, Estados Unidos o a la misma Europa. ¿no? Exacto, tenemos una realidad completamente distinta. Ustedes lograron con el desarrollo de este proyecto, eh, la creación de algún colectivo o la estimulación de la creación de algún colectivo de profesores eh, que comparten una misma práctica. Eh, yo creo que sí. Ahora, no creo que esté al nivel de los 30.000, sí. porque eso ya era más como eh, una especie de campana, ¿no? Desarrollas muy fuerte hacia el centro y luego se va. Pero el núcleo central sí tuvo congresos propios, tiene espacios de, de diálogo propios, tiene... Eh, generaron colectivos, algunos de ellos siguen trabajando en grupo. Eh, hoy los puedes ver en los congresos, van a aparecer con ponencias o sea, que antes no podías ver. O sea que los brasileños <tose> también escribían. ¿no? no, claro. Hoy día no vas a encontrar, por ejemplo, mira, hay una región muy bella en México, que es Oaxaca, uh -huh. eh, en donde ellos tienen una resistencia a la política pública oficial a tal nivel que no siguen los programas educativos del no. estado <coughs> conservan su lengua su tradición bueno ellos tomaron estas estas propuestas de por qué porque son parte de la constitución sí. y la parte de un empoderamiento para sí. ellos exactamente okay, nos parece interesante esta experiencia que ustedes han tenido en el sibestado porque es un ejemplo para los demás países de América Latina sobre todo un tema que es bastante que sencillo hoy en día que es el tema de la formación de profesores de hecho eh, hoy estábamos leyendo discutiendo algunas cosas en el laboratorio de que es un área que está muy sensible en la didáctica de las matemáticas y que muy pocas investigaciones se han orientado a hacerlo. Eh, por eso es que consideramos muy importante que los profesores, los investigadores este, lean acerca de experiencias que se han tenido de este tipo, es que en el Simvestab o ustedes tienen algún lugar donde pueden buscar información relativa a esta experiencia de formación de profesores que se ha tenido en México Sí, mira, a nivel de la, de la investigación yo sugiero que, que se busquen, bueno igual puedo darles dos datos por un lado las tesis de grado hay tesis de doctorado y tesis de maestría que estudiaron este problema, y, junto con la experiencia. Se hizo paralelo. Eh, por otro lado están en los últimos meses artículos de investigación publicados por ejemplo en la revista Bolema. Una bueno, buena que no es la brasileña. No. La el boletín de Lucas Sao, la de la Y el... Y en la revista esta de Matemática, la nueva, la revista Ajá, Latinoamericana de la revista la latinoamericana, la latinoamericana. latinoamericana. Claro, hay algunos Entonces, otros sí, trabajos sí. En, en el IME y sobre todo en el la Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. Oh, okay. eh, vas a encontrar ahí una gran cantidad. Eh, pero, pero no solo eso, sino hay también reportes técnicos que en algunos casos están en las plataformas de, de Infestar. Y yo sugiero hoy que vean en el Nestor Research Gate. Porque ahí todo el mundo está ahora subiendo información muy importante. Ahora, eh, se generó un sitio que depende de la Secretaría y por lo mismo no era muy visible. Eh, quedó donde están los diseños de actividades hechos o adaptados por el profesor y que circulaban entre profesores. Es muy rico ver eso. Sí. Es un sitio web. Bueno. Que una empresa privada quiso comprarlos, y acordó con SEMI, y ahora van a hacer algo en otra región del país, incluso se promete. Eh, o sea, si ¿sí hay información de ese tipo. Ahora, ¿qué otro tipo de cosas podría ser bueno ver? Eh, La nueva eh, página de CIFERPOR. Sobre es... todo cuando sea, no están los problemas. Ahorita los programas. Ahora se va a empezar otro de nivel medio superior. Eh, ¿Qué continúa esta experiencia que tuvieron? pero va más a los profesores de los que están en el ciclo anterior a la universidad, pero universitario dirían bachillerato ¿no? diríamos nosotros, eh, que llega a un número menor, pero son profesores que están muy vinculados, ¿cómo decirlo? Son grupos de profesores en academias y ahora vamos sobre la totalidad de profesores de universidades del este país. Sabes cómo escalar el proceso a otro nivel. Sí, otro nivel. Muy bien. Profesor, ya para finalizar, ¿cómo ve usted el futuro de la educación matemática en América Latina? Mira, yo, yo he sido un convencido de que hay que impulsar esto de la matemática educativa, le llamo yo, le llamamos nosotros. Y, y de una corriente muy latinoamericanista, mira, porque yo creo un poco como Freire. Sí. O sea, si tú miras los, los problemas de la salud, la viviasis no es un problema de que se muera alguien en Francia o en España, pero en Latinoamérica esa gente muera, se muere de eso. El, el problema de, de la desescolarización sigue siendo un problema nuestro. Es decir, es muy importante generar corrientes de pensamiento con una, una fuerte identidad. Eh, que no niegue el conocimiento del mundo, pero que no pierda su nombre y eso, y eso es algo que hemos impulsado desde, la, desde relves, las que son un muy importantes con la nuestra comunidad ahora, ¿qué futuro veo? creo que toca la internacionalización creo que cada vez va a haber más gente, como muchos de ustedes estudiando fuera, que deben olvidar ese origen Exacto. Es decir, en el momento que los miras dejas de ser tú sí pero cuando eres capaz de formarte y volver creo que la transformación de la matemática educativa hacia la sociedad va a ser más eh, digamos no narraría mucho eso pero esto que, la, que estoy viendo en nuestra comunidad le pasó a las matemáticas desde hace 60 años o sea la matemática básica en nuestros países hace 70 años está llegando. este bueno, menos hoy completamente internacional yo sí. creo que la matemática educativa va por ahí hoy en el CERME, por ejemplo de los países no europeos en México es el que tuvo la tercera participación más sí. es grande estaba, estaba muy importante estaba brasileño y a, a gran altura o sea, o sea que sí tenemos una alta producción en América claro, Latina. Y hay un gran talento ahí, con una capacidad resistente Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha ofrecido esta noche. Eh, esperamos conseguirnos unos próximos encuentros, estamos plenamente seguros que sí. Eh, bueno, a toda la comunidad de América Latina, esta es una iniciativa que hemos tomado de publicar en un blog eh, Matemáticas con Tecnología. Esta es la primera entrevista que hicimos empezar con un investigador de nuestra región. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos.